Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, el día de hoy nos vamos a divertir con este reto que, seguro, muchos han participado y conocen muy bien y vienen a, a conseguir la hazaña. Y otros, por primera vez, que también van a estar con, con toda la... la ley de querer ganar. Y bueno, le deseamos a todos lo mejor. Saludos cordiales desde Perú. Y este seguro va a ser, un podemos decir, una categoría estupenda donde muchos van a demostrar su habilidad en programación. Muchos se van a lucir al momento de programar. Les deseo lo mejor a todos. ¿Verdad, ah, Gilmer? Pues esperemos, esperemos estar en vivo. Esa era para que saludaras en vivo. Sí, porque acá ah, ya, ya, vale, vale. ya lo saludaste. Ay, ya, ya, ya, ya, estamos, ya estamos en vivo para que acá ya... El, el, el, el, saludo, el saludo fue válido de, de, de, de nuestro amigo, Gilmer. Ok, muy eh, Mira. Eduardo, Eduardo, está saliendo la cámara, está saliendo aparte y el, el, el audio está saliendo aparte. No sé si, si te diste cuenta. Sí, sí, sí, no hay problema. Sí. Porque si lo vas a ponchar, lo ponchas la que sale con cámara, pues no el audio. El audio sale otra cosa. <risa> ok, no, no hay problema. <risa> Listo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo día de nuestro Roboyán México 2021. Eh, muchas gracias por estar aquí en este streaming. Y pues bueno, vamos a platicar, vamos hoy a eh, pues, visualizar la categoría de Colorint, una categoría que se realiza con el software eh, de VEX, el simulador. Y pues bueno, ya tenemos aquí a todos nuestros jueces preparados, listos para comenzar. Y bueno, antes de eh, seguir, me gustaría eh, pues dar un eh, saludo a todos nuestros patrocinadores, quien sin ellos pues sería... Y, y pues imposible hacer este torneo. Un saludo a eh, valero Foundation, a eh, el Centro Mexicano de Divulgación Científica, a eh, Tupsilab y a Juntos de la Mano por una Vida Mejor, que eh, han juntado esfuerzos para poder hacer posible este en México. Y bueno, sin más, les comparto la pantalla donde están nuestros jueces y pues adelante. Me gustaría que se presentaran eh, y comenzando con nuestro juez de Ecuador, Marcelo. Adelante por acá, te escuchamos. Muchas gracias Eduardo, un gran abrazo para todos desde Ambato Ecuador, eh, qué gusto ver a tanta gente concursando ya siendo parte del RoboJam, eh, de igual manera desearles suerte a todos, eh, muchas ganas, yo he estado muchas veces de, del lado de participante, del lado de coach también y es una experiencia muy bonita y espero verles eh, en el podio muy bien, muy bien, Marcelo muchas gracias por, y, y bueno por tu participación, y e igualmente que Marcelo, les deseamos un, mucho éxito en esta en esta competencia y pues seguimos con nuestro siguiente juez, él es Eduardo Restrepo y nos está acompañando desde Colombia, adelante Tocayo No, bueno, primero que todo muchísimas gracias eh, Eduardo por, por habernos pues por haberme invitado también Primera vez que veo la competencia, ¿qué tal? Eh, de parte de Royal International, eh, primero que todo para nosotros es un honor eh, tener esta primera competencia en México con la gran mayoría de equipos mexicanos, son 44 equipos mexicanos, dos equipos invitados de Polonia, eh, lo cual ha sido muy en, en, esa es la, la participación más grande de equipos mexicanos hasta el momento en un Robo Jam porque en los globales pues sí habíamos tenido equipos mexicanos pero no, habíamos llegado, si no estoy mal, más o menos a unos, a unos 15 o de pronto 20 entonces tener 44 equipos mexicanos de, de diferentes partes de, de la República Mexicana ¿no? de diferentes estados, la gente de Irapuato muy especialmente eh, que, se, que, que se ha vinculado incluso desde antes eh, en los, eh, los anteriores también ha habido gente eh, de también del DF de Ciudad de México que ha participado en torneos anteriores entonces es muy bonito ver cómo continúan haciendo entonces eh, primero que todo un, un gran saludo a estos equipos felicitaciones a la dirección de, de Robo ya en México que creo que ha hecho una labor muy bonita en el hecho de poder contactar más equipos eh, el, la labor que ha hecho con los patrocinadores ha sido fenomenal y bueno, ¿no? y un grupo de jueces que ha puesto, eh, los, los jueces que nos están acompañando en, en todas estas transmisiones, la verdad que son de primera categoría para este tipo de eventos. Entonces, muchísimas gracias. Y les voy a, les voy a mostrar en este momentico, porque eso lo vamos a hacer cuando terminemos, ¿no? Que es, que es el saludo de Robo, ya. Entonces, ahí para que lo tengan y luego eh, hablamos. Muchísimas gracias. Excelente, muy bien. Muchas gracias, Tocayo. Y, y bueno, continuamos con nuestro juez Gilmer Machaca, que él nos está apoyando desde Perú. Adelante, Gilmer. Hola, muy buenos días con todos, con todos los competidores que están en esta sala y a todos los que están viendo en las redes sociales. Desearles lo mejor sobre todo los competidores. Seguramente nos van a mostrar mucha habilidad y estrés al momento de programar. Van a estar súper concentrados y el aliento también de la familia, del coach, en fin, de toda la academia, de los compañeros, seguramente se va a vivir. Vamos a ver, seguramente. Y bueno, le, le decimos a todos que se diviertan, lo genial. Eh, yo sé que esto es, como quien dice, es una adrenalina total. Porque acá tiene que ver mucho el tiempo, los segundos. Pero igual, le deseamos lo mejor. Concentración, habilidad, destreza, y que la computadora también esté bien. <ríe> o mejor dicho, la señal de internet que esté bien. Desearles lo mejor. Saludos cordiales desde Perú. Muchas gracias, Gilmer, por tu apoyo y por tu presentación. Y, y bueno, también comentarles que Marcelo, eh, tocayo Eduardo y Gilmer pues son directores de, de Roboyam, de sus respectivos países, de Perú, de Colombia y Ecuador. Y pues bueno, ya próximamente vamos a estar anunciando un poco más de estos torneos, por si algunos de ustedes quieren participar, para que puedan tener todos los detalles. Y pues bueno, más por el momento comenzamos con la categoría, así que pues cedemos la palabra a los jueces. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Creo que vamos a empezar en este momento. Entonces, simplemente para hacer un recorderis, antes de que empecemos, eh, algo que ya se habló con los, con los equipos, ¿no? La categoría en este reto, estamos con la categoría del pex eh, de Lorin que el reto de coloring es con Vex code vr es con el simulador de VEX. Para este se va a utilizar el mapa llamado Wall Maze o Laberinto de Pared. Y deben, el robot debe ir a los al número 2 y al número 4. Esto se ha sortado en días anteriores. Ahora, muy importante, el robot debe de forma completa al cuadro de color del número. Entonces debe tapar el número de forma completa, debe ser muy claro para los jueces que lo ha en caso de que no esté claro para los jueces, se puede pedir eh, que se haga una parte del código y ya los jueces evalúan si es válido o no es válido el intento. Tienen dos intentos, dos rondas, máximo de cuatro minutos cada ronda. En caso de no hacerlo en esos cuatro minutos, eh, se asigna cinco minutos por penalización, o sea, 300 segundos. Muy importante, se cuenta... Desde que se empieza, jc dice 1, 2, 3, y ahí empieza el tiempo para programar y para eh, ejecutar el reto. Termina cuando o se acabe el tiempo o llegue al final de, de, de la tarea que debe hacer el robot. Muy importante, otra cosa muy importante, no se puede tener ninguna pieza de código precargada en el simulador. Me refiero a que no puede haber eh, código modificado para estar listo para ser usado. Tiene que ser la pantalla nueva. Siempre van a refrescar la pantalla. Cuando vayan a empezar, se aseguran de refrescar eh, la pantalla. No, apenas se les llame, muestran que refrescan pantalla para que quede muy claro que no hay código precargado. Y empezamos. Listo. Entonces, no siendo más, eh, Gilmer y, y Marcelo, ¿me confirman? ¿Estamos listos? ¿Listo, Eduardo? Perfecto, entonces, no. ¿Esta? excelente. Voy a leer la lista en que van a salir los equipos, y para que eh, la tengan en cuenta. Primero va a salir el equipo secundaria técnica 60, número eh, equipo 7, de Irapuato, Guanajuato, luego talentos 1, luego talentos 3, es el equipo 3 actualmente. Aguiluchos es el equipo 4, Space 4, el 5, Baltic Bot Red, el 6, Space Invader Robotics con el resolver o el resolver, eh, es el séptimo equipo. Luego tenemos el equipo Robot 1, Robot 2, Robot 5, Robot 7, que aún no se encuentra presente. En caso de llegar, tendría una penalización por no estar presente en la reunión. Y por último, el equipo Space Invader Robotics con Robbie. Entonces, en este momento nos disponemos, por favor, eh, Secundaria Técnica 60, de Irapuato, va compartiendo pantalla. ¿Cómo estás, mi amigo? Un gusto saludarte otra vez. Compartir pantalla. Gracias, Nos pone Gracias, bien profe. Eh. Debe ser mi belleza, lo que, la, la, lo que lo pone así, profe. Ya ni me a digas ver. que me voy a estar medellín, ¿eh? Está bien, está bien. A Listo. Ver, Listo, Juan. Entonces, Juan, nos muestras por favor. Debes estar compartiendo la pantalla completa, no solo el tab. Entonces, por favor, deja de compartir y, y comparte Ya es pantalla completa. ¿No ¿Es pantalla completa? Sí, pantalla completa. Es que creo ¿Es, que es, es una pantalla, acta, la es completa. pantalla Está en pantalla completa, listo. Sí, eso una. Entonces, acta. vamos a ir a la cuenta. A la cuenta de tres. Eso. ¿Listos? Uno, dos, tres. Entonces le recordamos a todos que en este momento, ahí como lo está viendo, está usando los bloques, pero tenemos que tener en cuenta de que eh, todo lo tiene que estar haciendo en vivo. ¿Y cómo andas por allá, mi amigo? La situación está complicada. Desafortunadamente, pues, por aquí en Colombia todo muy bien. Ya también preparándonos para el robo John Colombia, que va a ser en, en dos semanas. Qué bueno, qué bueno. Pues aquí, mira. Listo. Ya lo lanzó. Ya lo lanzó. Ahí va, ahí va. Pues para que pongan este pendientes? Listo. Tiempo. Muy bien. Marcelo, ¿tenemos tiempo? Bien. bien. 64 segundos. Eduardo. Muy bien, gracias, Gilmer. Tiempo, ¿Tenemos tiempo? Gael, tómate tiempo. 63 segundos. ¿63? Sí, correcto. Listo. 63 que dan 63 segundos como tiempo, un momento y aquí vamos poniendo. Muchísimas gracias. 63 eh, segundos es muy rápido para la primera ronda. Eh, vamos entonces con el equipo Talentos 1 Talentos uno, estamos listos. Perfecto, Fernando. Muchas gracias. Estás compartiendo, pero no vemos el, el simulador aún. Ahora sí. ¿Listo? Entonces, ¿estás, estás listo, Fernando? Sí. sí. Vamos a la cuenta de, de tres. Pues es uno... Muy interesante, Gilmer y Marcelo, que veo que los dos están usando tabletas, o sea, es una estrategia diferente, ¿no? Y justo, justo iba a comentar eso, igual el, el teclado, tenerlo ahí en, en pantalla, igual súper útil, me imagino que ayudará también a tener buenos tiempos. Bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo les va, ahí, ahí van súper bien. Esta es una estrategia diferente, está utilizando bloque por bloque en vez de, de utilizar eh, sensores. Vamos a ver cómo le va con esta estrategia a este equipo. Pero creo que va muy bien. Vamos a ver cómo va. Ya, ya la secundaria puso, la secundaria técnica, la técnica puso ahí una, una barra bien alta para superar. Pero te recuerden que tenemos dos rondas, ¿no? Va a empezar, ahí empezó. Arrancó. hizo una diagonal interesante ese robot. Yo no vi que entrara de forma completa al 2. Este, ah, sí entró, pero... ¿Me, me, me muestras, por favor. Tranquilo, no te preocupes. Me muestras, ejecutas el código solo hasta donde entra el número 2, por favor. Lo otro lo separas y ejecutas solo hasta donde llega el número 2. Listo, ejecuta por favor. Creo que falta un bloquecito, eso. Ahora sí, ¿vuelve a ejecutar? Sí, está bien. Perfecto, muchas gracias. ¿Qué tiempo tuviste tú, Marcelo? Hey, yo tengo 91 segundos con 96 décimas. Listo, eh, Gilmer, ¿qué tiempo tienes tú? Yo tengo 94 segundos. Yo tengo 93, entonces se queda, cuando eh, tenemos tres diferentes, queda el del medio, entonces son 93 segundos el que queda. Listo, perfecto. Muchas gracias, técnica, eh, perdón, talentos tres. talentos 3 también de Irapuato muchos equipos de Irapuato, Irapuato. Allá eso, ellos se quieren llevar el 1, 2, 3 otra vez. Vamos a ver. Un momento, un momento, un momento, a uno, a uno. Tenlo, tenlo. Está muy emocionado Diego. Tranquilo Diego. Ya, ya vamos a empezar, ya vamos a empezar. Entonces Diego, ¿estamos listos? ¿Me confirmas? Sí, estamos listos. Por favor, el código que el Vexcode el es eso, pues es a la cuenta de tres: uno, dos, tres. A mí me parece muy interesante, Gilmer y Marcelo, esta técnica de hacerlo con el mapa cerrado. Sí, muy bueno, es muy bueno, es como que ya lo tiene todo en la memoria. Y ya sabe qué bloques va a usar. Es, esa, podemos decir, esa solución que tiene. No, inclusive, inclusive pues como decimos, si tienen unos apuntes a un lado, pero que no sean el computador, o sea, que no se pueda decir que copió y pegó, es, es válido. Es una, una, digamos que una ayuda, ¿no? Una me, eh, memotecnia ahí. Eh, pero está súper bien. Lo que sí no se puede hacer es utilizar bloques que estén precargados y que sean solo para arrastrar. O sea, se tiene que hacer es la construcción completa del código eh, para que quede eso muy claro. Yo me equivoqué y dije que iba por estar, bueno, que iba a estar por debajo de los dos minutos de equipo ganador. Y yo creo que esto va a estar por debajo del minuto, porque si yo tenemos un equipo que lo hizo en 63, muy posiblemente pueda llegar a estar por debajo de un minuto esto ¿no? en este momento empieza Súper bien, ahí sí se vio bien Llegó claro Tiempo ya. Perfecto. Gilmer. Eh, 156 segundos con 56 milésimas. 156. Yo tengo sí, un... Correcto. Eh, Marcelo. A ver, ahí sí que me, yo tengo un diferente. Yo tengo 106 segundos. Sí, o sea, un, un minuto 45. 106, 106, mil disculpas. Ah, sí, sí, sí. ay, compadre, me estaba asustando. 106, yo tengo 107, quedan 106 entonces. Porque a mí me... Dígame, nos bien, estás bien, asustando. Bien. Yo, en qué momento nos descuadramos 10 segundos. <ríe> bueno, perfecto, muchísimas gracias. Se sigue el equipo aguiluchos y se prepara Space Squad ¿Aguiluchos? Listo Perfecto Compadre, Déjame un momentico Sergio Listo Listo Sergio, ¿estás listo? Listo. Tengo que tengo que ver el, el el Eso, Perfecto. A la cuenta de tres, uno, dos, tres. que un equipo se ha ido por por, por sensores ¿no? los otros optaron por, por hacer bloque por bloque sí, muchas veces es mejor ir a lo simple C claro que hay, todo hay que decirlo el equipo que hizo sensor es el que va por ahora ¿no? que eso también puede ser una estrategia interesante Igual recuerden a los equipos que el tiempo es la suma de ejecución más la de programación. Sí, mientras tanto, para aprovechar el tiempo al aire, vamos a recordar unas fechas de RoboJam, Recordamos que viene RoboJam Colombia, 5 y 6 de junio. Ya estamos en los últimos cinco días de inscripciones. Eh, y ahí les voy contando, primicia, hoy inscribimos el equipo número 120. Entonces, va súper bien ahí la inscripción. Eh, viene RoboJam Perú, 31 de julio, 1 de agosto. Y viene el RoboJam eh, Ecuador, que es el 14 de agosto, si no estoy mal, Marcelo. Sí, Eduardo, exactamente. 14 y 15, perdón. 14 y 15, bueno, casi. Eh, 14 y 15 de agosto. No, eh, déjanos ver, por favor, eso... No vi. ¿Ustedes vieron? Yo no alcancé a ver. Cansaron a parar, Firme y Marcelo? No, justo se dejó de compartir, no lo, no lo pude ver. Lo dejaste de no te pudimos ver ahí. Um, Sigo compartiendo, ¿no? Sí, cambiaste en la ah, pestaña. Y no, y no pudimos ver en ese momento, entonces no, no supimos cuándo parar. Entonces vas a resetear, por favor, y vamos a hacerlo de nuevo. ¿Listo? Okay. Tiempo. ten mucho cuidado en, en que hasta que nosotros no tenemos, eh, te digamos que ya tenemos el tiempo en, en, en, en, en pasar de pestaña. O sea, ejecutaste y en ese momento cambiaste pestaña y no pudimos ver. Ok, listo. Listo. Vamos no, a la cuenta de tres jueces, ¿estamos listos? Uno, dos, tres. Bueno, mientras tanto vamos comentando también, eh, bueno, tenemos invitados equipos de Polonia, entonces vamos a decir esta información en inglés, just to tell the Polish, the Teams from Poland, Polish Teams, that we have RoboJam Slovenia. It's going to be in June 22nd, if I'm not wrong. At uh, the end of June, all the information you have it in our website, RoboJam.live, uh, you can find it there. Entonces, tenemos también RoboJam eslovenia para Europa, que es eh, en el penúltimo, el penúltimo fin de semana de junio. Eh, entonces, si no estoy mal, 22 y 23 de junio. Bueno, pronto me equivoco, pronto es un poquito otra fecha. Perdón, eh, 26 y 27 de junio. Lo llamo Eslovenia para que estén pendientes. Bueno. Ahí ya estamos, ya está terminando. Y empieza. Sí, súper. Hay como un delay ahí con la... Pero está bien. Pues es tiempo. Listo. ¿Qué tenemos, Marcelo? 102 segundos. Yo tengo 103, Gilmer. 101 segundos. Es Queda 102, que es el tiempo intermedio. Listo. Muchas gracias, Aguiluchos. Space Squad con Robbie. Y se prepara Baltic Bot Red from Poland. Entonces, primero el Space Squad perfecto Rafael, ¿estás listo? sí, cuando se listo, perfecto jueces, a la cuenta de tres uno, dos tres Vemos ahí, Eduardo, que él sí ha tomado otra estrategia con sensores. Lo cual, lo cual es, a ver, todo hay que decirlo, ¿no? Muchas veces con los sensores se puede programar más rápido pero no necesariamente la ejecución es más rápida. A veces lo que se gana en, en, en tiempo de programación se pierde en ejecución. Vamos a ver cómo le va a este equipo. Y también esperemos a ver si algún equipo nos sorprende y programa en Python. Estaría genial verlo también. Y lo hemos visto. ¿Sabes que, que en India se vio el equipo que ganó, que fue un equipo de Brasil, programó en Python? Y fue muy interesante. Yo les dije a ustedes, pues, porque hicieron un muy buen tiempo eh, para hacer el 1 y el 3, hicieron 80 segundos. Y yo les decía a ustedes, ¿cómo, qué estrategia utilizaron? Y me dijeron, no. Encontramos una forma como por Python se podía hacer una, una especie de de clase, ¿no? ¿no? O sea, programar en, en bloques ciertas funciones para eh, que fuera más rápido. Y así fue como lo hicieron. Pero lógicamente el código como tal, pues no nos lo vamos a dar. <ríe> Pero, bien. Sí, claro. este ahí arrancó, equipo, ahí arrancó, va bien. Se demoró un poquito. Creo que ahí se enredó con uno de los bloques. Ahí perdí un poco de tiempo. Yo creo que para la segunda ronda va a ser mucho, mucho más rápido. De lo que parece, sí, ahí justamente estamos viendo cómo el robot va checando siempre a su lado derecho. Es que está usando para los sensores ¿no? para avanzar exactamente. Ahí, capaz, de le quita un poquito de tiempo, pero es más rápido la programación. Listo, tiempo. Tengo 120 segundos cerrados, Jirmer. Eh, tengo un total de 119 segundos. Listo, Marcelo. Yo, yo coincido con tu tiempo, Eduardo, 120 segundos. Entonces se va con 120. Baltic Red. From Kandesk, Polonia, Poland, in the house. Entonces le decía ahorita fuera de cámara a los equipos polacos que yo solo sé decir dos palabras en polaco. Robert Lewandowski, no más. Bueno, eh. Casper, eh, there you go. Mm, yes, I am here. Sure. <laughs> go ahead, go ahead. Okay, so we're going to start on the count of th on three, okay? Right. ¿Pues estamos? One, we are ready. Two. One, two, three. La agradecemos a the Foundation, the Varelo Foundation for a es uno de los patrocinadores del evento y él, él fue quien invitó a estos equipos polacos eso es, es muy importante Bien. recordemos que cualquier equipo no inscrito que no tenga representación de torneos RoboJam en su país puede inscribirse en cualquiera de nuestros torneos es así como por ejemplo en, en, en RoboJam, Colombia vamos a ver equipos de Filipinas y Canadá por ejemplo ¿Sí? Eh, también tenemos pues, una consideración especial con algunos de los, nuestros directores que a veces lo quieren hacer, por cuestiones de logística o prepararse para sus propios eventos, y a veces van con uno o dos equipos pues, a participar en otras. Eh. Eso se está dando. Recordemos que el robo ya empezó el año pasado, sin embargo, somos una competencia ya con esta de México. No hemos podido impactar casi mil veces. Hemos contado con eh, más de 600 equipos. Ahora con Colombia vamos a llegar a casi que a los 700 equipos participantes, más de 700 equipos participantes, más de mil estudiantes, lo cual es, es muy, muy, muy bueno para, para un torneo que no lleva ni un año. Eh, entonces esperamos poder eh, cada vez crecer más. Interesante, Marcelo, le, le, le, le, le doy un regalo. Ecuador si me lee el código en polaco. Justamente hice, iba, iba a comentar que qué interesante poder verlo en otro idioma, y qué bueno que VEX incluya todos estos idiomas para que puedan trabajar desde todos los países sin que el idioma sea un limitante. Pero ahí sí que lo puedo leer en español. Ah, no, usted, usted sabe que ahí dice el laberinto de pared, ¿cierto? Eso, eso sí lo sabe. <risa> Sí, qué buen polaco tenés. Ahí dice, Girar a la derecha 90 grados. Sí, maluco, girar a la derecha 5 sí, milímetros, ¿no? Ahí sí quedaría como difícil. Ahí empezó, empezó, se demoró un poco, pero ahí va, ahí va súper bien. Ahí entra de forma completa. ¿Y tiempo? Listo. Gilmer, ¿qué tiempo tienes tú? 167 segundos. Gilmer has 167 seconds. Eh, Marcelo. Coincido con Gilmer, 167. Marcelo, 167. Yo tengo 168. I have 168. So we go with... The one they, uh, they have the same, so 167. 167 segundos es el tiempo de Baltic Bot Red. Listo, muchísimas gracias. Perfecto. Is inverted robotics con el resolver. O sea, al principio yo pensé que decía era el revolver o el resolver. Uno, uno tiende a leer como con otras. Sí. El Resolver le queda bien también El Resolver quedaría bueno ¿no? Listo José Luis Uy, eso ahí, quieto Que no nos mate compadre, listo <risa> Déjalo ahí Eso, no todavía no todavía, no, todavía no, todavía no, todavía no Todavía no, todavía no, todavía no Tienes que esperar, tienes que esperar Hemos... El, el, el empezar, ¿listo? Entonces, listo José Luis, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Ahora sí puedes empezar. Muy importante, eso que iba a hacer, que está haciendo José Luis, eso es permitido siempre y cuando se haga en vivo que ahí vemos está creando sus funciones para girar a la izquierda, girar a la derecha. Muy útil. A mí me parece interesante porque estableció las dos y va a, ir, va a ir haciendo el zigzag ahí, pero no sé cómo hacer para los que son eh, derecho, si lo va a hacer. Ah, ya. Ahí, ahí espejó mi <ríe> ¿Cómo iba a ser? Vamos, cada equipo tiene su distinta estrategia, pero a la final consiguen el, el, el reto, completar el reto. Ha sido muy interesante el día de hoy, Marcelo. Creo que, que ha sido bonito ver que todos lo han resuelto. unos más rápido que otros, lógicamente, porque eso, eso, eso es parte de la competencia. Todos lo han logrado. Nosotros hemos tenido competencias donde muchos equipos no, no, no llegan, no terminan. Ya... Eh, a veces el, el, el ataque de pánico, el, el estar aquí, no solo es el programar en vivo, eh, sino también están los jueces hablando, hay una conducción, hay una transmisión. Y eso a veces para los equipos es un poquito difícil. Exactamente, pero les ayuda. Eh, yo con, con los chicos, bueno, que trabajo, les ayuda muchísimo esto de desenvolverse ya en línea. Porque eh, ellos luego en sus presentaciones eh, de escuela normal ya tienen la confianza de compartir la pantalla, de transmitir, de hablarle a la cámara. Es, es un, es, siempre hemos dicho, ¿no? Muchas, las, esta es la idea de todos estos torneos y de la robótica en general, que es desarrollar todas estas habilidades. La habilidad comunicativa es una de ellas. El poder enfrentarme... A una, a una presión, a resolver algo ahí en vivo. Bueno, ahí empezó eh, claro. el, el hecho de que no sabemos, o sea, uno va confiado de que yo creo que va bien, pero ha pasado, ¿no? Le dan play y, y algo pasa, ¿no? Se equivoca uno por los mismos nervios, a veces eh, sucede. Pero yo creo que aquí va súper bien. Ahí vamos. Pendientes. Ya, tiempo. Listo, Gilmer. 181 segundos. O mejor dicho, 185 segundos. Ay, bueno, ya me estaba asustando. Eh, Marcelo. Yo tengo un poquito más. Yo tengo un poquito más, tengo 186 segundos. Y yo tengo 187, nos vamos con 186. Muy buena también la participación de El Resolver. Ah, no, el resolver. El resolver. El resolver. No le vamos a decir. El, eh, eh, le vamos a decir el resolver. Excelente. ¿Cómo se pronuncia? Bueno, se estos equipos es no estuvieron en la reunión inicial. Igual los vamos a llamar. Eh, simplemente por dar trámite. Robot 1 está presente. Y se prepara, robot 2. Robot 2 está presente. No Robot 5 está presente Robot 7 Todavía tienen hasta el final de la ronda Vamos con un robot más Y luego se vuelve a llamar Y si no se da esta no ronda Se le asigna el tiempo máximo eh, se, da, se da por nula Porque ni siquiera están presentes Ni siquiera el tiempo máximo Se da por nula porque no están presentes Listo en este momento, entonces, vamos con Space Invader Robotics. ¡Robbie! Vamos a contar la historia. Este, este equipo fue un traslado de eh, categoría. Hubo una, una, una, digamos, una confusión con los términos de inscripción a la categoría Viper Race, y eh, no pudieron participar este equipo, entonces se le dio la oportunidad de cambio de categoría y decidieron eh, hacerlo en esta entonces es un equipo que bueno realmente no tiene mucho tiempo de preparación entonces eh, bueno mucha suerte, esperamos que lo haga muy bien y nos vamos entonces con este equipo a la cuenta de, de tres uno, dos tres Eduardo, muy interesante no sé si, viste eh, nos, nos silenció <risa> que lo está cambiando al lado izquierdo, ¿no? sí es una habilidad que ellos tienen al el momento eh, de programar, eh, eh, seguramente sí. está practicando y viendo cómo les resulta mejor tenerlos ya establecidos o cambiarlos hay otros que también suelen sacar los bloques eh, azules, eh, lo más importante a un costado y luego para hacer control C, control V hay, hay, difer hay muchas diferentes estrategias yo, yo te lo digo que yo, una de las cosas aquí entre nos, una de las cosas que yo hago en este no lo hice este reto, este, les confieso normalmente yo lo que hago de las competencias yo trato de resolver el reto lo más rápido posible para establecer un tiempo base que yo diga, bueno, el tiempo va a ser es este, ¿cierto? Eh, eso a veces le sirve mucho a los equipos cuando se están preparando. yo ya, ya, A mí, pues, te digo la verdad, no pensé que lo iban a hacer tan rápido y, y hay dos equipos que lo han hecho muy bien. Eh, por ahora, pues, todos los equipos lo han resuelto, pero hay dos equipos que son los más rápidos en este momento. Vamos a ver cómo nos termina de ir. Eh... En general, en general, pues no queda sino mi admiración por los equipos. O sea, los únicos equipos que no han hecho tiempo son los equipos que no estuvieron presentes. De todo lo, de lo contrario, todo lo han hecho muy bien. Creo que ya estamos cerca de... Vamos bien, a ahí ver. te decía Eduardo, estaba muy interesante, no sé si notaste al inicio... Bueno, primero nos silenció y luego nos bajó el volumen para manejar igual los nervios, que la transmisión no le, no le moleste. Como quien dice, el, el, el, el bloque andino me está perjudicando. Ese, ese peruano, ese colombiano y ese ecuatoriano me están haciendo sufrir a mí, entonces mejor, mejor les quito el volumen. Claro, para tener tranquilidad está muy bien esa estrategia también, muy válida. No, no nos faltó Jorge. El director de Bolivia y vemos que va aquí el bloque andino aquí en propiedad. Sí, correcto. <ríe> y arranca señores. Arranca arrancó me dejó? Me dejó. Oh, ¿Para? hay un error ahí. ¿No? Tuvo un error. Se le fue para para el lado que no era. Bueno, tiene tiempo para poderlo establecer, mientras no corra todo el tiempo establecido. ¿Está todavía de a... su tiempo. A veces esto sucede cuando uno programa velozmente y... Suele pasar en todo tipo de competencia, de, de programación, y más, más cuando es en vivo, los nervios a veces contagian tremendamente. Como dicen por ahí, familias, ¿no? <risa> nos quedan 15 segundos. Yo creo que ya la meta, si sí, lo hace la meta dentro del... Aunque ya, ya no... <risa> Tiempo. Pues déjalo, déjalo que termine. Déjalo. Ya, ya, ya, ya, ya se acabó el tiempo, pero vamos... A... Uy, ya. Ojo Dale. que tiene una ronda más, donde seguramente nos va a demostrar... Tiene una ronda más, tiempo. tiene una ronda más, sí. Sí, no te preocupes. Bueno, dejemos aquí, ya, bien. cuando termine este intento, paramos, Luis, porque ya igual el tiempo se nos fue. Eh, pero para que lo tengas, igual vas a tener tiempo... Eh, ya, Ahí paramos entonces, Luis. para que lo vayas depurando y vayas teniendo, se te asigna un tiempo de 300 segundos por eh, no haber terminado con un cuadro. Esto para que sepas sí, sí, que se tiene en cuenta, pero igual es para que lo vayas eh, perfecto. Tienes tiempo, tienes tiempo de, de mejorarlo. Y, eh, y bueno, ojalá, ojalá se te, te mejore ahí, eh, puedas hacer mejor la próxima ronda. Llamamos de nuevo Robot 1, Robot 2, Robot 5 o Robot 7. Si cualquiera de estos cuatro equipos está presente, por favor manifestarlo. Último llamado. En este momento... Sí, no. Se, se, entonces se va con tiempo nulo en este momento. Para esta ronda. Aclaramos, por no haber estado en la ronda, la penalización... En caso de llegar para la segunda, eh, aplicaría en la segunda ronda la penalización. Desafortunadamente, por eso es que es muy importante estar a tiempo. Y todo, ¿no? eh, bueno, volvemos. Aquí voy a hacer un paréntesis simplemente para recordarles cómo van los tiempos. Vamos a leerlo en el orden en que participan, pero no en el orden de, de posiciones todavía. Secundaria técnica 60 con el equipo 7, 63 segundos. Talentos 1, 93. Talentos 3, 106. Eh, lo voy a leer en inglés en español, qué pena. Secundaria técnica 60, 63, 63 points for them. Eh, 3 seconds. Talentos 1, 93 seconds, 93. Talentos 3, 106, 106. Aguiluchos, 102, 102. A space Squad. 120, 120, Baltic Bot Red, 167, 167, Invader Robotics con el Resolver, 186, 186, y el Robot eh, Robbie, Space Invader Robotics, 300 con solo un cuadro alcanzado, 300 only with one of the, uh, of the numbers. Ok, empezamos de nuevo, entonces... Ahora, secundaria técnica 60, el equipo 7. ¿Qué tal, mi amigo? Otra vez aquí, mira, con los ¿Listos? nervios de punta. A ver, no. Ojo se, oso, oso se corta con esos nervios de punta. A ver, <risa> cuidado con eso. Sí. ¿Ya está compartiendo? Listo. Vamos entonces, sí, se ve bien. Entonces vamos a ir a la cuenta de, de tres. Pues, ¿Estamos listos? Sí, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Está aplicando los, bu los bucles, está aplicando sensores. Y vamos a ver cómo le resulta. Vamos a ver si el tiempo de programación lo hace más corto, porque... Viendo, viendo cuánto es el tiempo en lo que se llama la simulación, va entre 25 a 30 segundos. Y haciendo unos cálculos, pues tendría que acelerar. Acelerar un poquito más. Vamos, vamos a ver, ahí va bien, ahí va bien. Ahí ya empezó. Sino que está, está como. Está congelado para la el, ya, ya, ya, ahí, ahí. ahí uy, se volvió a la A parece te de magia, creo que aparece no vende nada no volvió, empezar, se... volvió a empezar, ah, volvió a empezar volvió a empezar la programación volvió a empezar, hizo un reset ahí tuvo un problemilla y volvió a empezar para la última recta tiempo tiempo Listo, yo tengo eh, 77 segundos, tengo yo. Yo tengo 76 segundos, de Eduardo. Igual, concordo con el tiempo de Eduardo, de, de Marcelo, 76 segundos. Quedan 76. Igual se asigna la mejor nota, que son los 63. Entonces, en este momento se lo pone en el primer lugar. Eh, de todas maneras, muchas gracias, vamos a esperar. Todavía, este, este yo creo que es, el, es la peor posición en uno estar cuando uno está de primer lugar, pero faltan todos los demás. Fue de eso, eso le pone, ahí sí es verdad, como dice el profe, ahí sí estamos de nervios de punta. Pero bueno. Entonces, en este momento, llamamos a Talentos 1. No, que fue tu equipo que lo hizo muy bien. Listo. Chicos, todos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Espera, yo creo que salió antes, al parecer, Eduardo. ¿Paras, por favor? ¿Paras, por favor? ¿Paras, sí, paras, no paras? ¿Me, paras. En y ¿Me, me, en dos ¿me haces un favor y me, me refrescas la página? Porque creo que ya, ya lo, el 100% estaba establecido. No puedes tener nada preestablecido. ¿Listo? Listo. Ahora sí. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Sí, sí. Esperamos que pueda reducir su tiempo. Les comento que su tiempo anterior fue de 94 segundos y esperemos que... ¿Puedo reducir en este, en este no, momento? 93, ¿no fue? Sí. 93. Sí, okay. 94, 94, 94 segundos. Yo tengo 93 en el. En el... Ah, correcto. Sí, el que se registró, la ronda que se registró anterior pues fue 93. Sí, sí, sí. Hay, hay por tirar un, da un dato curioso, igual para la gente que nos ve es que sepan que para todos el procesamiento es igual. O sea, si ellos lo hagan en, en computadora, en iPad, en lo que sea, eh, VEX trabaja en la nube. Entonces, eh, todos tienen las mismas condiciones de simulación. Eh, interesante también. esto es A ver, para, para ir poniendo en contexto también, VEX lanzó este simulador el año pasado, en abril. Ahí empezó. ¿Empezó? ¿Empezó? ¡Wow! ¡Va muy bien! ¡Oh, genial! ¡Vemos de ahí! Que dio ¡Wow! ¡Me encanta esa reversa y esto! buenísima, ¿no? ¡Tiempo! ¡Muy buen tiempo! ¡Muy buen tiempo! Gilmer. Mejoró Hoy su 89 segundos! ¿En cuánto? 89 segundos. 89, yo tengo 90, Marcelo Yo tengo 88 Listo, o se va con 89 segundos Igual muy bien, porque mejoró su tiempo ah, Mejoró siempre, quitar, bajar cuatro segundos es, es muy importante Listo, excelente Muchas gracias a Talentos 1 Irapuato, la, la secundaria de Talentos Talentos 3 En este momento, eso está. Ahí hay equipos que están peleando. Eh, bueno, En este momento, dale. Ah, bueno, eh, eh, quiero aclarar. En las anteriores eh, eh, participantes también tenían los valores, así como 250, 100 ya predeterminados. Así que se tendría que refrescar de nuevo. ¿En cuál? ¿En cuál estabas hablando? ¿En qué, Ah, en qué? está la técnica 60 y también. Eh, bueno, prácticamente creo que todas. Bueno. Ya. Déjame, entonces vamos a hacer un, una cosa, yo reviso, afortunadamente tenemos el bar. si eso es lo que tú dices, porque eso se dijo de un principio que no podía, déjame, yo reviso, y ya, entonces vamos a, a dar una pausa, eh, vamos haciendo una cosa, Marcelo y, y Gilmen, ¿van haciendo ustedes talentos ustedes mientras que yo reviso? Vale, vale, correcto. Una pausa y regresa. Vayan haciendo ustedes los siguientes dos mientras que yo voy revisando. Regresa el bar, ¿Listo, Jordavo, el árbitro del bar, regresa en breve. A ver, entonces vamos a comenzar con talentos tres. Talentos nos tocaría, por favor, que nos comparta su pantalla. Ok, ya estoy compartiendo. Listo, a ver, eh, vamos a ver igual los valores a propósito de, de que ha habido este, este evento. Vemos que estamos bien, pues, velocidad, adelante, ¿todo bien? ¿Listo? Entonces, eh, Diana, ¿lista? Ok, ¿todo está conforme? Sí. Ya, a, a mi cuenta comenzamos. En 3, 2, 1. Igual recordarles a todos los participantes que ustedes pueden hacer eh, eh, reclamos en cualquier momento. Entonces, muy bien ahí haciendo uso del reglamento, ya estamos revisando, checando en el bar. La tecnología nos ayuda mucho de poder tener ese espacio, ese fragmento de, de, de la programación. Y pues vamos a, va a verificar en breve, seguramente Mr. Roboto viene con, con la sentencia final y seguramente todos también lo pueden ver, ojo, lo pueden ver por las redes sociales, lo pueden ver Así es que no se preocupen Es totalmente chequeable Así es, vamos, está programándolo con los bloques de motriz en estos momentos eh, Viene un poco acelerando la marcha en este caso eh, te comento una anécdota, una vez me pasó que estaba programando en este simulador, sobre todo en este patio de recreo, y pasa que el robot, en una de esas, se traspasa, se traspasa la pared y se va al otro lado, y bueno, una anécdota de que, por ahí que el software, en ese rato, pues, se equivocó, bueno, cosas que, que suceden en gran cantidad de los softwares, en este caso de las herramientas tecnológicas que tenemos, y pues para mí fue sorprendente, porque... Digo, ¿no? Si a veces si eso te pasa en una competencia, ahorrarías un tiempo. Bastante bueno. Sí, Gilmer, de hecho a mí también me ha pasado. Me parece que es por la zona del número 3 que uno puede traspasar con el robot la pared. Tiene ese bug. No sé si ya lo arreglaron. Ya arrancó ya. Ahí, Diana, vamos a ver cómo le va con su tiempo. Ya está poco para llegar al 4. ¡Tarán! ¡Listo! Y ya lo tenemos igual por acá, Eduardo. Eh, te cuento, Eduardo, acabamos de hacer eh, la, la presentación de Diana de Talentos 3. Eh, ¿Qué tiempo tienes, Gilmer? Te comento que tengo un tiempo de 115 segundos. ¿Me, me Igualmente, repites? yo tengo un tiempo de 115 segundos. 115, perfecto. Bueno, eh... Les voy, les voy a decir qué pasa en la, primer, en la segunda ronda. ¿Listo? El reclamo es válido. Sí tenía valor precargado en, eh, de, de la velocidad y de la distancia. Entonces se va a repetir la ronda de eh, eh, técnica 60. Voy a revisar, voy a revisar eh, las prim la primera ronda también. Eh, porque en caso de que se juzgue, entonces te repetiríamos las, esas dos rondas de técnica 60 para que fuera todo estándar. ¿Listo? Pero déjame, voy a revisar. A ver. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo y, estás? Eh, pero... Hola, profe. Oye, amigo, la vez pasada ya ves que me dijiste que... Eh, pues hasta me dijiste que no hablara ya después de que ya había pasado el equipo anterior... <risa> que no hiciera ni mi queja, sí. ni nada, y, y este, y pues ya ahorita vamos en la segunda ronda, ya después de haber pasado prácticamente, ya vamos a mitad de la segunda ronda. Hay, hay una cosa, profe, que estamos en este momento todavía en la competencia, estamos viendo la segunda ronda, yo voy a mirar, porque queremos, hay, hay una queja válida, y todavía estamos dentro de la competencia, lo que una vez termina la competencia como tal, Ahí ya, ya se dan los resultados y todo, queda muy difícil hacer cualquier tipo de reclamo o cambio, pero en este momento todavía estamos en la competencia. Entonces déjame ver en lo que es la segunda ronda, se repite, listo, y voy a revisar enseguida la primera. Eh, pero en este momento lo que es la decisión es se repite la ronda. Bueno, entonces, eh, Gilmer y Marcelo, ¿les parece si vamos de nuevo con talentos? Talentos me dice si está listo para poder hacer repetir esa segunda ronda. Eh, talentos no, eh, técnica 60, perdón. Vamos no, entonces con técnica 60, vamos a verificar primeramente que nos comparta la pantalla y pues voy a actualizarlo para verificar y pues dar inicio a la partida. Amigo, teníamos el equipo, estamos preparándonos, pero no sé si nos des chance al final hacer la... No hay problema. Gracias. Se puede dejar para el final, no hay ningún problema. Le mandamos eh, un afectuoso saludo a nuestros amigos de talentos. Felicidades, sé ¿eh? que bueno. Y sería bueno checar las otras. los bueno, otros. Yo sé que lo van a revisar. Yo sé que sí, tranquilo, profe, que ahorita vamos claro, a hacer claro. eso. Eh, vamos en este momento, Guillermo y Marcelo me colaboran, encargándose del reto, yo voy a, a encargarme de la revisión. Esto. Correcto. Vemos que hay varios de los uh compañeros -huh. prendieron sus cámaras. Varios se conectaron. Es un gusto. Eh, verlos. ¿me, me, ¿Me haces un favor, eh, Gilmer y Marcelo, ustedes tienen acceso al a ingreso de, de los puntajes. Eh, yo no, Eduardo. No, no, lo, no lo puedo editar. Bueno, entonces me hacen un favor, lo, lo anotan y enseguida me los, me los pasan. Listo, Eduardo? listo. Me, me va a salir un momento de la conferencia, gracias. Ya. Yeah. Entonces, a ver, se prepara el robot Harrier de Aguiluchos. Por favor, que nos comparta mm -hmm. su pantalla, Harrier o Harrier. Genial, ahí ya lo tenemos. Muy Bien, a ver, vamos a hacer el chequeo, recuerden que en adelante el valor preestablecido es de 200, correcto, y en velocidad el preestablecido es de 50, y los giros a 90 grados, estamos muy bien, entonces, listo Gilmer, comenzamos a tu cuenta Gilmer. Correcto, vamos a comenzar, cuando cuentes a 3 arrancamos a la 1, a las 2 y a las 3. Genial, ahí ya lo vemos que, que comenzó. Estamos usando los bloques de, de tren motriz. Sí, justamente. Vamos a ver que si sigue con esto, con esto mismo de usar estos bloques, o va a cambiar tal vez con algunos bucles o sensores, les vamos informando a todos los que están viendo que vale todo, no solo los bloques azules o los bloques de tren motriz, sino que pueden usar los bucles, pueden usar funciones, pueden usar sensores para que ellos vean lo conveniente, ellos, ellos saben que van a usar, muchos de ellos tal vez han cambiado lo que han usado en, el primer, en la primera ronda, otra estrategia de programación, ahora están usando otra, y por ahí algunos están reduciendo sus tiempos, algunos, bueno, no pudieron reducir, les comentamos que, que hemos tenido, por ahí, el primero o segundo lugar, hasta donde estoy viendo, pues está siendo bastante, bastante peleado, ¿sí?, Ojo, que tenemos esta competencia, tenemos equipos de Polonia, a todo lo que están viendo las redes sociales, seguramente ya se viene también el, el equipo de Polonia. Y Marcelo, ¿cómo ves? ¿Cómo ves el participante? Pues bastante bien, le vemos que de la vez anterior utilizó la misma estrategia. Vamos a ver si le logra eh, reducir a su tiempo anterior, que fue de 102 segundos. Ya arranca ya. Tiempo listo, Gilmer. Muchas, muchas gracias al, al robot Javier. Eh, Gilmer, ¿cuál es tu tiempo? Tengo un tiempo de ciento tres segundos. Eh, yo tengo un tiempo de 102 segundos, entonces quedaría el de 102. Sí, correcto. Igual lo creo, si no me equivoco, el tiempo anterior. Sí, exactamente. Entonces, se prepara, por favor, en este caso, el robot Robby de Space Squad. El equipo Robby. Ok, vamos a verificar. <coughs> sí, está correcto con los datos. No hay ningún problema. Entonces, Marcelo, das la partida, el inicio está a esta competidora, competidor. Pues, entonces, a tu orden, Marcelo. Listo, Gilmer. Entonces, comenzamos en 3, 2, 1. La suerte <tose> de la de la de viendo que está usando bucles, está usando las condicionales, está usando sensores. Vamos a ver cómo, cómo le va a este equipo. Esperemos que pueda reducir su marca anterior. O que hace contrario, mantenerla. Pero bueno, vemos ahí la tabla que algunos han ido mejorando ahí a un tiempo, un tiempo corto, pero igual ha mejorado. En este caso, algunos, pues, no lograron superar el tiempo que habían hecho en la primera ronda pero igual la, la idea es que lleguen a la meta y creo que muchos cumplieron con llegar a la meta vamos viendo el robot <coughs> esperemos que pueda lograr ya llegó el casillero número 2 dos. ¿Dos? va por el objetivo final que es el casillero número 4 vamos a ver ya está poco y está cerca ánimos ánimos ánimos para todos los que los que están compitiendo, y vemos que está usando el sensor, en este caso, para que pueda detectar la pared y pueda girar a la izquierda. Cada que avanza, pues voltea a la derecha y detecta si hay algo al lado derecho. Ok, llegó. Tiempo. Listo, tiempo. ¿Tiempo? A ver, déjame un ratito, le sumo, porque lo tengo en minutos. Ya, yo tengo, tengo 111 de... segundos. ¿Cuánto me dijiste? 111 segundos. Ya, yo tengo aquí 109. Y Entonces nos quedaríamos con el que favorece al competidor. En este caso sería 109 para el equipo de Space Squad, el robot robbie 109 para Space Perfecto. Squad. Ya regresé, chicos. Eh, ya les voy a contar cuál es la... la la decisión eh, listo aguiluchos me confirma cuánto fue aguiluchos aguiluchos fue 102 segundos 102 ok muy bien vamos con Baltic Bot Red Baltic Bot Red y, ya, y eh, ahorita hablo también enseguida eh, apenas pase la ronda de Baltic Bot Red Casper eh, we ahí? Yes, we are. Okay, just to yeah, let you know, uh, go ahead and share. You have to be sure you don't have, you cannot change any of the values, not even the speed. Uh, we were checking uh, because there were complaints about some teams that were doing that, and we're going to repeat the first round from some of the teams. You're going to do your second round. Your team also changed the values at the beginning before starting. So we will give you the opportunity to do it again the first round. Right now we're gonna do the second round, okay? okay? So just go ahead and share the screen. Okay. Just, just uh, is it good one now? second. Can you share can, can you share code for me, please? Thank you be sure that everything is in the values so just do a new just uh, refresh the page just refresh the page and that's it okay is that correct okay we're good so please sir In the count of three, one, two, three mm -hmm. Ok, les le vamos a ir contando cuál fue la decisión mientras tanto mientras que van participando este equipo eh, eh, ¿Qué se encontró? Hay hay tres, hay cuatro equipos que incumplieron en la primera ronda eh, la, lo de los valores preterminados. ¿Qué vamos a hacer? Se van a repetir esas rondas ¿Listo? Vale la oportunidad de que todos queden la misma. ¿Cuáles son los equipos? Técnica 60, Talentos 1 eh, y Talentos 3 y Baltic eh, Bot eh, Red. Estos cuatro equipos incumplieron eso. Entonces, al final, lo que vamos a hacer es, vamos a ir en ese orden, listo, para hacer rondas de nuevo de esos cuatro equipos y terminamos, después de Baltic Bot Red, al final, la segunda ronda de talentos. Eh, de Técnica 60, perdón, ¿ok? Técnica 60, de repetir sus dos rondas. Eso es para estar en condiciones. También talentos 1 y 3 deben repetir. Ya la segunda ronda la repitieron con, de forma adecuada, con lo que se dijo, entonces solo repiten la primera. ¿Listo? Listo, Eduardo, clarísimo. Creo que eh, muy importante para todos saber que eh, tenemos cómo revisar y la idea es que nadie salga perjudicado, que sea una competencia justa. La, la, la idea es ser lo más justo posible, ¿no? Y que todos los equipos estemos tranquilos. Igual, muy importante decir algo, y es, o sea, yo traté en la medida de lo posible de ver todas las primeras rondas, solo identifique esas cuatro, eh, pues traté de ver los, los, son en total siete equipos, y si no estoy mal, que están participando, y de esos... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho equipos. Estos cuatro eh, no habían cumplido esa parte. Entonces, eh, se repite. Ya, listo. Igual le damos la oportunidad. No hay descalificación. No hay nada. Ahí va. Ahí va. No, no vi entrar bien el 2. ¿Ustedes lo vieron? Vamos a ver. Ahí va igual de nuevo. Sí, está, siento sí bien al 2. ¿Sí? Listo. Tiempo. Listo. Time, Marcelo. Hey, yo tengo 193 segundos de barco. Uh, 196, 193, Gilmer, 194, 194, 194, 195, so we go with the one in the middle, that's 194 seconds. Baltic boat re, uh, red, the first round, since that value was uh, changed at the beginning, we're going to I will tell you that you're going to have an opportunity to repeat the first round, okay? So you will have still opportunity to, to do that round again. Because right now, that round is not valid, the first one, because of that issue, we're going to repeat it again. Okay, Thank you, anyone. no problem. Okay, listo, perfecto. Entonces, ¿cuánto dijimos? 194, no? Perfecto. Space Invader Robotics, el resolver. Se mira, disculpe. Eh, pero, pues, te context, eso, sí. ahora sí se ve. Sí, Listo, okay. ahí se ve, nada predeterminado, listo, dale, a la cuenta de tres entonces, porque estés listo. Listo, cuenta de tres, uno, dos, tres. recordarles a los equipos que bueno los valores predeterminados son para el bloque de ir hacia adelante 200 milímetros para los de girar 90 grados y en la velocidad... 90 defecto, derecha 50. y dice derecha casi todos para que sepan que tampoco se puede cambiar a que izquierda Exacto. Y, la, y la velocidad también por defecto está en 50% en 50% Avance no, y giro. Sí, señor. Mis alumnos en la velocidad saben poner millones. Y yo les digo, pero solo, solo pueden poner hasta 100. Si ponen más, igual es 100. Pero ellos no, le ponen un <risa> millón. <risa> ¿Sabes que hay una estrategia que yo he visto de equipos? que ponen varios unos porque como ya tienen la tecla en el uno lo hacen rápido para no tener que estar cambiando teclas y eso les ahorra sí. tiempo. Yo he visto esa técnica, esa técnica lo hacen nuestros campeones actuales que es el equipo UdiTech, el equipo UdiTech para ponerlos en contexto tiene todos los récords en este momento y ese eh, el equipo es de Bucaramanga es clasificado inclusive para para los All Stars. Y va a ser muy interesante cuando se enfrenten los campeones de cada uno de estos torneos. Ya tenemos el campeón de India, fue un equipo brasilero, que yo comentaba que lo había hecho con Python. Entonces va a ser muy interesante eso. El equipo de Bucaramanga, para ponerlos en contexto, es un equipo que nos dejó a todos con la boca abierta, porque hizo la programación y fue la programación más sencilla del mundo. Y con eso bueno, y to todos los equipos quedaron así como... Ah, así daba. Ah, ah, no haber pensado eso nosotros, ¿no? Claro, muchas veces es 50-50, es o sea, el trabajo que se hace antes de la competencia y durante la competencia. Tener también bajo, eh, tener un... En este caso, tener estrategias, en este caso, porque vi que tienen uno A, B, C, D, E, F, tienen todo tipo de estrategias, y pues dicen, a ver, vamos con esta y apuntamos, o si no, con la otra. Y he visto que varios equipos manejan bastantes estrategias, tienen ahí ya con los este, A, B, C, D, si sale esto no sale, pero todos van a cumplir al final. Y bueno, felicitarle a todos los que se esfuerzan, porque tienen diferentes formas de resolver el reto. Y eso es bueno, eso es bueno que tengan diferentes opciones. Y Gilmer. de hecho a mí muchas veces me pasa como entrenador que yo les doy un ejemplo, les muestro cómo lo resolvería yo, y luego ellos me sorprenden porque lo resuelven más rápido y de mejor manera. Y ahí arrancó. Y, y, y más eficiente, ¿no? Muchas veces ellos son más eficientes que uno. Sí, uno uno se sorprende porque porque nunca vio esa forma. Ahí va, ahí va, ahí va, ya va llegando. Tiempo. Yo tengo 200, eso es que 213 segundos. Yo tengo Eduardo 212 segundos. Igual concuerda con el tiempo de, de Marcelo, 212 segundos. 212 se va, ese es el tiempo entonces de Space Invader pop Party. El resolver. Llamamos a Robot 1, 2, 5 o 7. Si no están, bueno, igual los llamamos al final, pero yo creo que ya estamos por nulo eh, su participación. Space Invaders Robotics, Robby. ¿Se prepara el robot Robby? Ah, ojo que tenemos dos robots que se llaman igual, dos robots Robby. Entonces sería el de Space sí, Invaders. un Space Squad y otro Space Invaders. Y los dos espaciales, ¿no? Para de no Los dos espaciales. <risa> Dije espaciales, no especiales, o sea, para que después no... <risa> Eso está bueno. Bueno. Vamos a esperar, Luis Antonio. Sí, ahí, chequeando los valores, yo los veo bien, por defecto. Listo, vamos entonces a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Vemos que está cambiando ahí los valores, ahora sí. Ahora sí está bien. Recordamos entonces cómo vamos a hacer estas rondas de, de que vamos a repetir. Entonces, se prepara enseguida Técnica 60, luego Talentos 1, luego Talentos 3 y luego Baltic Bot Red. Y luego de que termine Baltic Bot Red, vamos a hacer la segunda ronda que tenemos que repetir de, talento, de Técnica 60. Ahí había... Una, una, una cosa que de pronto no tengan claro los equipos, a pesar de que está en reglamento y se había dicho eh, cuando decimos ningún valor precargado es que por defecto, o sea, no se puede cargar, precargar absolutamente nada, listo entonces de pronto ahí sí hubo eh, uh, no, no, no notamos eso sino después hasta la segunda ronda pero bueno, no importa, se repite y damos la oportunidad ¿no? parte sin novedad ya le puso por ahí ya está llegando el casillero número 2 vamos a ver en cuánto tiempo llega y si trata de reducir ojalá, el tiempo ojalá le hago eh, bueno, no, ahorita bueno. no lo puedo completar Se oh. fue iba lo más de bien <ríe> Igual creo que todavía le da para hacerlo por debajo de los tres minutos, si, si, hay, si está bien. ¿Tiempo? Tiempo. Yo tengo 175. Yo consigo, consigo contigo, Eduardo, 175 segundos. igual, yo también tengo el mismo tiempo. Primera vez que ustedes están de acuerdo conmigo, ¿no? Eh, a ver, María. Oye, oye en ciento excelente. Se alineó el bloque andino. El bloque andino por primera vez están en la misma <risa> página. Listo, excelente. Bueno, muchísimas gracias. Entonces vamos repitiendo, voy a ir dando los mejores tiempos de los equipos que ya, ya terminaron sus dos rondas. Recordemos que vamos a, a repetir unas rondas por, por una... Eh, violación a una norma técnica pero vamos a dar la, la, la, la oportunidad de repetir no hay ningún inconveniente tenemos entonces, solo voy a dar los que ya completaron todas las rondas que tenemos Aguiluchos con 102 el mejor tiempo Space Squad con 109 el mejor tiempo Baltic Bot Red va en 194 ah bueno, talentos 1 va en 89 talentos 3 va en 115 pero les falta ronda igual que a, a Baltic Bot Red. Space Invader Robotics tuvo mejor tiempo de 186 y Space Invader Robotics con Robbie tuvo eh, eh, su mejor tiempo de 175. Entonces, eh, preparamos por favor técnica 60, sigue talentos 1, talentos 3 y, es, es, eh, y luego Baltic Bot Red y terminamos con la segunda ronda de... Técnica 60. Entonces, técnica 60, por favor, ¿estamos listos? En eso estamos preparando, amigos, después de... Hágale, hágale, tranquilo. Me pues, ando bien acelerado. Está sí. bien. Está bien, chicos. Creo que los valores están bien, ¿cierto, Marcelo? Correcto, sí. Ok, y todo perfecto. Listo, chicos. Perfecto. Vamos a empezar a la cuenta de tres. Uno dos, tres recordemos que todas estas cosas que se hacen, a ver cuando estamos hablando de los reclamos y decimos que se deben hacer en su momento, es dentro de la competencia, ¿listo? O sea, es en la competencia donde todavía podemos dar oportunidades de resolver cualquier tipo de reclamos. Una vez terminan la competencia, es muy difícil nosotros como jueces hacer algo al respecto. Entonces, dentro de la competencia se debe hacer cualquier tipo de ajustes. Entonces, en este momento creo que lo estamos haciendo, vamos a ver, ahí ya empezó, ahí ya empezó, y va súper bien. Va súper rápido. Vamos a ver, ahí va por la última recta. Tiempo. Súper bien. ¿Qué tiempo tienes, Gilmer? Tengo 76 segundos. Yo tengo 77, Marcelo. Yo tengo 79. Listo, entonces nos vamos con 77 segundos. Igual ¿Y tú, con este tiempo continúa repetido? en primer lugar. Este de repetir no debería de estar como en 10 segundos. Sí. Digo, perdón, 10. Ajá, en 10. Es que estaba en 17. Ah, caray. Bueno, pues nos lo vamos a pasar quejándonos de todo. Yo reviso. Pues yo la verdad, yo la verdad lo vi que los valores estaban bien. Dame un segundito. Vamos, vamos a esperar, un segundo. Mister Roboto, buenos días. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Oye, creo que es válido que se puedan hacer las observaciones necesarias, ¿no? Sí, sí, eso estamos haciendo en este momento. Ok, gracias. Pero mientras, mientras nos basemos en el reglamento, todo bien. Está Mientras estemos en competencia, todo bien, ¿Todo, todo vale. La vista vale. Tenemos bar felizmente, para poder resolver cualquier asunto. Así es que... Así solo nosotros es, correcto. Tenemos, ¿sí? Viendo el organizador lo está viendo, lo que están en las redes, por lo tanto, el bar está revisando en estos momentos Mr. Roboto. Igual seguramente Martel lo veo que está ahí con, con el ojo y halcón, viendo si fue o no fue. Ok, gracias. Sí, todo es válido. Según reglamento, todo es válido. sí Pero bien, bien, bien a los que nos apoyan, para que sea un... En este caso, pues, todo se rija al reglamento, Bien. Y bueno, a prepararse los demás equipos que también les toca nuevamente a participar, por favor. Vamos a ser muy estrictos con los demás. No, mentira. Ustedes, diviértanse. <risa> Muestren muestre su capacidad de programación, su habilidad. <risa> Un poco de eso no hace mal, ¿no? <risa> bueno, mi robot está concentrado. Está viendo con la lupa. Ha sacado la lupa y está que, que mira estoy, todo. Estoy, esper mando... estoy esperando que me está cargando Ah, oh, vale, genial, genial. Sí, vale, tenemos felizmente el bar, así es que a, a prepararse a los, a los demás, por favor. Eh, igual, vamos a pedir que todos actualicen la página, ¿sí? Tienen que actualizarla. Y pues demuestren su capacidad, demuestren su talento, su destreza. Y diviértanse, que a eso hemos venido a esta competencia. A, en este caso, a divertirnos, a compartir con los demás eh, compañeros que están en la sala. Les comentamos que, bueno, en estos momentos se está verificando, se todos los que están en las redes sociales, verificando el DAR, nuestro asistente que está en este caso. Y bueno, Marcelo, vemos que por ahora todavía no está definido quiénes están en el primero, segundo o tercer lugar, por esto de, de ver nuevamente, la, en este caso van a participar, eh, van a tener la oportunidad de hacer reto nuevamente a tus participantes a los cuales se les había mencionado. Exactamente, Gilmer. Todavía no tenemos definido un podio. Todavía quedan eh, varios equipos que, ah. que deben de repetir su participación. Eh, sí, ¿no? Repetimos. Listo, entonces ya tenemos ahí la decisión de, de Mr. Roboto. Me parece muy adecuado igual. Chicos, tienen a, que estar, a estar, tienen que refrescar el... y no tener ningún valor cambiado. Todos los valores tienen que estar con el defecto. ¿Listo? Por favor, lo que está por defecto. Ay, amigo. Vamos, profe, no hágale, que lo están ah, haciendo correcto, igual está muy bien. Se está preparando, se está preparando. Se está el preparando. Hágale, hágale, tranquilo. Es que lo que no se vale es hacerle caso. Bueno, está bien, pesa, adelante, adelante, adelante. Pero yo digo que está bajo reglamento, así que, profe, no se preocupe. Adelante. Dale con fuerza. No, sí. El, el detalle no es ese, amigo. Es el trabajo emocional que le causan al, al alumno. Es ese. Por ejemplo, mira, nosotros si sí estamos en cámara. Yo no veo al profe en cámara como para ver si... Ta... Ahí no está este interviniendo él también. Yo, mira, aquí están mis manitas. Yo dejo a mis muchachos trabajar. Ahí está, está, está el solito trabajando, mira. El solito, yo... Y todo eso, pues pero es no, lo que no está se está vale. Está bien, Son detalles. Y es un trabajo emocional que están trabajando. Es parte de la competencia, finalmente. Adelante. Parece que somos el enemigo a vencer, ¿no? Adelante. <risa> es así, profe. No, no, no espera, que está, no, cargando. Está, cargando. Sí, está cargando. Dicen por ahí, yo, ¿Tú? con tal de quemar la casa de Dale, vecino que tiene no, la tranquilo. mía, pero. Con me me haces un favor, dice... <risa> Juan. Juan, me haces un favor y me muestras los diferentes eh, bloques. A fijarnos de que no estén precargados y ya. Listo. Ale, vale. Ahí vamos bien. Listo. A ver, antes de empezar pregúntale perfecto. al profe, amigo. Jueces, ¿estamos bien? Marcelo, Gilmer, ¿estamos bien todos? Bien. Listo. Ahora sí, vamos a la cuenta de tres, chicos. Dale, tranquilo, Juan, que lo estaba haciendo súper. Una, dos, tres. bien, va bien. Vemos que está yendo con una velocidad muy buena. En este momento estamos todos aquí pendientes. Tiempo perfecto Marcelo ¿qué tiempo tienes tengo eh, 78 segundos de dar yo tengo 78 segundos también listo igual hay una mayor variación sigue en primer lugar técnicas es bien eh, creo que ya ahora todos estamos conformes todos tranquilos Ay, al profe excelente a todos conformes, todos tranquilos va a uno que va a repetir su primera ronda y luego va a talentos tres vamos, vamos a divertirnos con fuerza, vamos vamos talentos uno la vuelvo a refrescar, ¿verdad? Sí, más, más. Listo. Bueno, a la cuenta de tres. Eh, ah, dale, dale, carga tranquilo el laberinto. Listo, a la cuenta de tres. Pues estamos listos. Uno, dos, tres. En este momento, este equipo ya se ubica, en, en el talentos talento, ya se ubica en el segunda posición con su segunda ronda. Eh, ellos están tratando de hacer un mejor tiempo en este momento. Listo, ahí empezó. Vamos a ver. En este momento. Sí. Tiempo. Listo. Listo. yo tengo un tiempo Hizo de. Muy buen tiempo. Hizo muy buen tiempo. Hizo muy buen tiempo. Hizo muy buen tiempo. Marcelo, ¿qué tiempo tienes tú? Yo tengo, eh, Mr. Robot, 81 segundos. Yo también, Gilmer. Yo también, 81 segundos. Oiga, como que nos estamos poniendo de acuerdo últimamente, eso me parece muy bien. <ríe> está bueno. Está bueno. Eh, 81, entonces ese es su tiempo en este momento, e igual sigue en segundo lugar. Eh, talentos 1 con 81. Vamos entonces ya con Talentos 3, que va a intentar bajar su tiempo para ver si, si llega el tercer lugar. Un llamado de emergencia. Sí, ya, también ya, tenemos que tener también la, la costumbre de reiniciar la página para evitar cualquier inconveniente. Algunos lo hicieron, algunos no. Y eso fue donde nos pusimos, tuvimos ese inconveniente. Bueno, pues no importa, aquí estamos todos tranquilos. La competencia oh. igual ya va, va dejando muy claro en las posiciones. Entonces, vamos bien, vamos bien. ¿Ya se ve? Ahí se ve bien. Sí, vamos ¿listo? a ver. Listo. ¿Recuerdas por favor? Re, re, eh, refresca la página, por favor. Hay que refrescar la página. Ya, la, está refrescando. Abre el mapa. Listo. A la cuenta. A la cuenta de tres. Uno, 2, 3. Amigo, todavía no daba los tres y ya había cambiado un valor. Vuelvas a empezar, por favor. Reinicia página. Ok, ¿Vale? ok. No puedes tener, no Perfect. puedes darle clic al mouse todavía. Lo puedes tener ahí encimita, pero sin darle clic y nada. ¿Viste? O sea, no le puedes, eh, no puede estar seleccionado. Tienes, esperamos. O sea, si en ese momento le haces el clic, ya. ¿Listo? Espérame, espérame. Va. Ah, ¿qué está arriba. El lorcho Dale, ah, sí, tranquilo. Este Roboto, no sé si podemos checar en los valores de los bloques de control, por si acaso. Sí. Ponen los, los bloques de control, por favor. Ponen los bloques de control, Muy bien, felicidades. Pasado bloques de control. A los amarillos. Los amarillos. Ah, okay. ¿Los amarillos? Sí, aquí sí, sí. Exacto. Listo. Sí, están, 20, Listo. Eh. Listo. A la cuenta, no les todavía, no lees clic todavía para evitar problemas. Deja el mouse ahí y el eso A la cuenta de tres: una, dos. Listo, ya está ejecutando. Creo que este va a ir tratando de llegar a ese tercer lugar. Vamos a ver si alcanza a bajar el tiempo. Lo suficiente. Listo. Tiempo, chicos. Marcelo, ¿qué tiempo tienes tú? Tengo un tiempo de 100 segundos, cerraditos yo tengo 101, Gilmer. Tengo 99 segundos. Nos con 100. Perfecto. Nos en en esta ronda yo creo que nos hemos estado quedando más calladitos los jueces, para darles un poco más de. Tensión. Está mejor, está más y concentrado, más, sí, sí, sí, sí, sí. Está más concentrado. Sí, es verdad. Bueno, vamos con Baltic Bot. Red y luego bueno a pesar de a falta de un intento ya tenemos primero segundo y tercero eh, primero y segundo lugar vamos a ver el tercero está bueno si sí, hace el segundo el tercero varía pero primer lugar parece que ya está asegurado vamos a ver entonces Baltic Bull, guys Casper are you ready are you there uh, Yes, I'm Okay go ahead my friend and be sure you're Refresh the page when you go to Vexcode VR. Está bien? Valores también, correcto? Creo que sí. Listo. Okay, guys, on the count of three. One, two, three. Uy, creo que no había cargado el playground. ¿No? Creo que ese detallito. Bueno, va a ser interesante. Yo creo que en este momento vamos es por el por el hecho de, de, de mejorar tiempos. Creo que ellos van es por mejorar su tiempo más que otra cosa. ¿Tiempo? Ok. Marcelo, ¿qué tiempo tienes tú? Yo tengo, Eduardo, 157 segundos. Tengo 158. Well, so 157, 158. Gilmer. 157 segundos. So we go with 157. Actually, guys, you did actually improve your time. That was actually really good, improving the time. Okay. Bueno, en este momento voy a dar, eh, en este momento, simplemente llamado por, que lo, no lo hice, pero Robot 1, 2, 5 y 7, quedan con rondas nulas por no presentarse. Y en este momento vamos a dar, eh, a falta de una ronda, voy a dar el resultado parcial, falta una ronda, igual vamos a tratar... Eh, va a ir por mejorar su tiempo a falta de, de un intento técnica 60 va en primer lugar con 78 segundos talentos 1 con 81 talentos 3 con 100 segundos se quedó con el tercer lugar talentos 3 ahí por dos segunditos eh, entonces en este momento vamos a dar la segunda ronda de técnica 60 que no, yo creo que ya va ya es por, por mejorar su tiempo, ¿no? falta alguien más. Este, ahí por el récord, chicos. Ustedes, la segunda ronda es ustedes ya van es por mejorar su récord, porque ya en este momento técnica 60 está con el primer lugar. Bueno, te Amigo, este, ya mi muchacho, este, mándales un saludo, dice que si sí me más? deja. Este, ¿Puedo No hacer la segunda ronda es que ya estoy algo estresado. ¿sí? Es tu decisión, pues sería muy bueno por cuestiones de fair play que lo hiciera. Es que simplemente pues, a ver cómo te va, pero pero es tu decisión. No quisiera este de, bajar tiempo, pues ya o sea, lo quisiera dejar allí. Ya de, para que ya gané nuestra arma secreta. Ya ganó, ya gané. Bueno, no hay ningún problema. Gilmer, Marcelo, estamos bien. No, ¿Todo bien, Eduardo? Sí, bueno, sí estaría genial si lo puede hacer. La, la cuestión sería eh, lucirse también, ¿no? Y es, sería un momento bueno para arriesgar también alguna otra estrategia. Pero con todo respetable bueno, la decisión del profe, del alumno. respetable la decisión, no hay ningún problema. Lo podemos dejar para así. De todas maneras, vamos a darle. Muchas, muchas gracias a los equipos. En este momento vuelvo y repito, ya oficialmente entonces, los tiempos nos quedamos entonces vamos a ir vamos a dar todos los tiempos no en último lugar tenemos a space invader robotics con el resolver o el resolver con 186 segundos en último puesto space invader robotics con roby con 75 eh, baltic boat red con 157 en quinto, en quinto lugar va Space Squad con 109 y Aguiluchos en cuarto lugar con 102. Tercer lugar para la Talentos 3 con 100 segundos, Talentos 1 con 81 y Técnica eh, 60 con 78 segundos. Entonces, este momento es interesante. Muchas gracias, los okay, equipos. Felicitaciones a Talentos eh, 3, 1 y a Técnica 60 porque quedarse con el primer lugar, bueno, hay muchos impases <risa> pero bueno, la idea es ya todo limpio, todos contentos e hicieron una muy buena labor igual eh, ya, estos tres equipos se volverán a enfrentar <risa> en Robo All Stars, creo que ese, que ese Robo Jam All Stars va a ser para pa muchas revanchas eh, para mucha para oportunidades para mejorar, ¿no? Para mejorar y hacerlo mejor. Entonces, un gran saludo a todos los equipos. Eh, Tocayo, no sé si estás por ahí. Estamos, pues, este, al pendiente de toda la, la, la transmisión y, pues, muchas felicidades a la secundaria técnica 60 a, de allá de Irapuato. Este, felicitaciones, profe Francisco, profe Humberto. Y, pues, muchas gracias eh, a todos ustedes por participar en esta categoría en ColorInt. Ya en unos minutitos arrancamos con la última, con Skill Drive, para cerrar este Roboyam. Y pues, nada más que nada, agradecer a nuestros jueces, a Marcelo, al Gilmer y, y, y, a, y, a, y, a, y al Tocayo, Eduardo. Este, estuvo bastante buena la, la jueceada, pero bueno, sacaron la casta y, y muchas, muchas felicidades. Y, y pues nada, este, nuevamente un abrazo, Profe Francisco. Y pues nos vemos en unos minutitos más para continuar con el Roboyam México 2021. Éxito, un um, abrazo a todos. Tocayo, sí. Que es una competencia sin polémica, tocayo, que es una competencia sin polémica. Eh, eh, Eso eh, tenía te... que estar ahí en algún lado, que es una competencia sin polémica. Un abrazo a todos y que, un abrazo a todos y nos estamos viendo para que estén ahí pendientes. Adiós, felicidades, talentos. Hasta luego.